Bienvenidos a Informe Drogas. Flores que florecen fuera de la ley. En nuestro recorrido por Colombia llegamos a las montañas del Cauca, una zona donde la marihuana se ha cultivado tradicionalmente para el narcotráfico y que ahora también se prepara para la transformación del mercado que se avecina allí retrasan la floración de las plantas aumentando su crecimiento gracias a las luces que crean la ciudad perdida del cauca conformamos una asociación que se llama asociación de productores de plantas medicinales y cannabis medicinal paz y progreso empezamos a cultivar orgánico porque sabemos que eso es todo para la medicina para sacar aceites pomadas, más de 8 o 10 variedades que vamos a sacar de, de, de esta planta. Eh, también eh, hemos aprendido mucho con la recomendación de los gringos que nos han enseñado a trabajar orgánicamente porque antes le, le echábamos mucho abono, triple sí, mucho, 15, mucho producto, si ¿sí me entiende? Y aquí les doy a entender que la mata sin na, solamente con orgánico como, como da, va, da igual y mucho mejor la calidad. Pero ya saben que esto es solamente para la medicina que sí la necesitamos bien orgánicamente, por aquí ya corté, mira aquí hay unas que están sin, están pasadas de hecha ya se nos pasaron porque no hubo en dónde secar, si sí, no hay a donde echar, entonces por eso se nos pasó, no hay espacio para secar, mire que todo eso es marihuana, pero ya está pasada, ya se pasó, ya se dañó. Aquí por ejemplo recogimos los moños más grandes, ¿sí me entiendes, porque los más grandes recogimos aquí pero mire todo lo que perdimos. En parte nosotros como indígenas, después de que se dio el diálogo de paz, eh, se abrió unos puntos a favor de la erradicación de los cultivos, nosotros apuntamos de que con la marihuana nosotros creamos unas asociaciones acá en el municipio, pero dentro de las asociaciones queremos... Que la parte de marihuana cambiarle de un modo, de un modo que está satanizada a un modo que sea bien vista. ¿En qué forma? Eh, trabajarla en una parte industrial, hacia un beneficio medicinal, hacia muchos pacientes en el mundo que no tienen acceso a esa medicina. Mira como pueden ver, aquí ya corté también. Mire que tengo café, banano. Este de acá sí está verde todavía. Este le falta un poquitico para echarse. Y como ustedes pueden ver, mira que tenemos marihuana, café, todo. Todo junto, ¿sí me entiende? Para los pajaritos, que ellos pajaritos también comen, ¿sí me entienden? Se le deja para que las aves coman. Mira la coca. Tenemos de todo: la comida, la medicina. Mira cómo se ve ven lindos los, los racimos de maduro. Esta plantica ya le, le hace falta unos ocho días para, para meterlo al horno. Y en ocho días ya, ya se sale y, y, y como está lloviendo tanto nos, nos afecta el hongo, mira. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Nosotros quitamos este hongo y lo botamos. Aquí solamente hay 600 plantas, aquí muchos no tenemos dónde secar. Mira, por ahí todo eso es un cultivo, lo que se ve así blanquito es un cultivo, mira. Pero están pequeñitas las plantas. Eso, eso, eso lo, lo, lo trajeron a, a, hace 8 años, esta, esta mata acá. 8 años tiene, pero ya, ya estamos, de, de, de, aquí tenemos semillas. Acá es como yo seco, mirad como yo seco. Aquí tenemos esta que llama la, la patimorada y una que llama Blanca, rusia. Mira. Aquí lo secamos al aire libre porque esto tiene mucha semillas, salió con mucha pepa, no sé por qué, mira. Creo que más o menos ahí dentro de lo que es Toribío, Corinto, Miranda, hay por ahí unas, unas 3.000 hectáreas de, de marihuana. ¿Qué ha qué ha hecho qué ha creado estas plantaciones acá en el Cauca? Dentro del marco de la, del, de la, de, del diálogo de la paz que se firmó ha, hecho, ha permitido que muchos extranjeros vengan a conocer los cultivos de marihuana Entonces ha creado un nicho de turismo O se está creando un nicho de turismo Porque ya la guerrilla ya pues eh, tiene que respetar el acuerdo que hicieron Entonces ahorita los cabildos están trabajando mucho sobre el ecoturismo eh, El avistamiento de aves eh, el, el ...senderos ecológicos, y dentro de eso entra el tour Turcanábico. Nah, estamos colaborando primero con un colectivo indígena... ...en la producción de extractos... ...y también eh, inaugurando este, esta casa de huésped museo... ...que tiene el objetivo de, nah, de mostrar este pueblo casi perdido... ...en la montaña del Cauca... En esta etapa de posguerra, una etapa distinta a la que vivió esta gente durante los últimos 50 años. Y, por si eso fuera poco, es la zona productora de la marihuana aquí en Colombia. For los últimos 50 años, la cultivación de marihuana ha pasado en este valle. Hay now 40,000 farmers, families que están haciendo income off of this crop en esta región. And while the FARC ruled the region, they had an outlet for it through the narco Now the government has settled the war with the FARC with the promise that these farmers will have an outlet for their crops, especially and including specifically cannabis. Como la ley esta medicinal colombiana, nosotros vemos que eh, está más a pedir de boca de las grandes corporaciones que de los campesinos. Hay que sí destacar que hay un grupo de senadores que marcan un camino distinto en, esta, en este cómo ha quedado estructurada la ley. Y gracias a ellos eh, hay un alto porcentaje por ley que estas corporaciones el día de mañana deberían comprarle a los campesinos. ¿no? Eh, cuando se desarrolle todo este negocio de la cannabis medicinal que ellos están, están planeando. No nos dan la oportunidad a nosotros los indígenas de crear empresas. Dentro de aquí el Estado colombiano es muy difícil eh, conseguir una licencia. Inclusive pues ya llevamos dos años en lucha y no tiene que pasar por unos filtros, el ministro de justicia, eh, el mismo gobierno, el congreso, hay unos senadores de, de, que sí si, que si quieren, otros que no. Entonces hay una división bastante en la parte sobre la legalización de de los cultivos, pero en, en favor hacia una comunidad que es pobre, como toribio, que son indígenas, que han vivido el conflicto armado y que estamos buscando una forma de oportunidad, una forma económica para poderles darle eh, una parte legal, a la parte de la marihuana. Que es la ciudad perdida, porque es que durante el día no ves nada, pero en la noche ves infinidades de montañas iluminadas, entonces hace que en las noches todas las las montañas de Toribillo, Corinto, Miranda, se iluminen y parece que fuera una ciudad. Eh, de eso sale el nombre de la ciudad perdida. Flores que